Hola, hola, buenos días, aquí se me va comentando un día más la taberna y hoy volvemos con Total World Warhammer 3, esta campaña con los reinos, solos. Oh, recordamos, estamos ahora mismo defendiéndonos si no recordábamos más, este es el campamento que tenemos nosotros en la zona norte o más o menos entrando en la zona norte, como hemos entrado en guerra con el paso de sangre, pues vinieron a conquistar lo que pues está en sus tierras y pues hoy nos toca defendernos, así que vamos a ir a por ellos, Probablemente nos pasen por encima, o, o hay grandes posibilidades de que nos pasen por encima, porque ellos al fin y al cabo, pues, tienen más ogros que nosotros, pero teniendo nosotros esos tramperos noblars, creo, creo que van a ser la clave de todo este folleto Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale. Nos defendemos y vamos rodeados vale, sabiendo eso, sabiendo eso vamos a poder colocar defensas vamos a poder colocar torres creo, bueno, no sé si vamos a poder colocar torres, lo veremos pero, pero, vamos a ubicarnos en un sitio en el que podamos hacer nuestra mítica estrategia de defensa de ir a por un grupo y luego a pasar la escoba por el otro lado entonces con esto si, sí, nuestros tramperos no hablan hacen un buen trabajo Podemos sacar mucha ventaja Entonces vamos a intentar No sacrificar por lo menos ahora No sacrificar en, la, en esa primera carga Nuestros noblar nuestros Sino cargar con los ogros directamente Y luego ya Cuando vayamos a pasar la escoba Trataremos de ir con los noblar por delante Para comernos las primeras leches Y luego repasar ya Con los tramperos y con los ogros Pero No sé cómo va a estar Teniendo en cuenta que tienen ellos muchos ojos. Entonces, no tienen un valor muy alto de armadura, como ya sabemos. Así que deberíamos hacer un daño suficiente como para ganar al menos ese primer choque. Luego el segundo veremos cómo estamos. Pues ya depende de la munición, el daño que nos hayan hecho, etc. A ver, también depende si... Ellos separan Convota grupo o no El se y Vale, aquí que hay El héroe asentamiento y dos están a tu gracias a tu atrincherada posición. Y aquí, las vale 10. Buah, ¿podemos bloquear esto? No Vale, o sea, cogemos todo y lo ponemos así Eso estaba claro Nah, y son solo... Uf. Sí sí sí, son solo en los pasos, o sea no tenemos para construir las torres, las torres son como súper atrás. Mm. O oh, no tenemos recursos, no no hay recursos. Mm. Vale, ok, ¿cómo lo vamos a con cómo vamos a plantear esto? No, no, no tenemos recursos iniciales. Ubicación de suministros menor, vale, que es esta de aquí. Vale, vamos a meter una de... De hecho, vamos a meter una de ogros aquí que como los ogros son rápidos, pues bueno, eso que hemos ganado. Luego la otra de ogros en el otro asentamiento menor, vale, aquí, perfecto. Y luego vamos a meter todo esto aquí en la zona del centro. Entonces... Vamos a querer poner esto aquí. Vamos a querer poner esto aquí. Esto en un grupo. Bueno, el grupo 3 lo vamos a llevar al 6. Vale. Este es el grupo. Y este que es el otro que tenemos allí. Otro grupo. Vale, y ahora mismo tenemos los tres Perfecto. Vale, esto lo tenemos claro. Iniciamos la batalla. Y vamos a ir ganando puntos. 6, 12. Vale, perfecto. La idea es poder meter una torre aquí. Lo que pasa es que no voy hacia dónde vamos a disparar Eso me incomoda un poco 500 Uf, Bueno, 500 puntos yo creo que nos da tiempo a... a conseguir antes de que vengan, ¿no? Vale, y de hecho vamos a plantar esta de aquí bueno, No tengo nada claro zonas torre penetrante, torre de catapulta explosivo torre de cañón no sé si vamos a llegar, al menos quiero conseguir, sí, vale, vamos a plantar una torre básica por lo menos para poder hacer daños aquí cuando estemos defendiendo esta zona y con eso me sirve a ver, como estamos aquí vale, vale, vale, vale 500 puntos Vale, 450. Vale Y construimos esto ya Torre penetrante Vale Uf. Un minuto casi De aquí a que se construya Vale El enemigo está tomando la ciudad comandante Poco a poco Si sí, ya lo sabemos para impedir que lo haga eh, eh, eh. Vale, vamos a ir moviéndonos. Nasty Vale, esta aquí. 40 segundos. Está muy, buena, muy bien aguantada. esta carga va a ser genial por aquí. Vale, de hecho esto es aquí en la retaguardia, perfecto, cerrando aquí, también me gusta. ¡Eh! Cargad, cargad, hijos míos. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Vale, vale, vale, está bien. Aquí nos giramos, nos giramos, eso es importante. Esta torre, 9 segundos para empezar a atacar. Vale. 500, no tenemos otra torre. Vale, esta aquí. Vale. 89 segundos, está bien. Vale, construida y a disparar. Perfecto. Vale, aquí vamos a, a atacar aquí. Vale, vale, vale, vale. Es que esta vale, carga es necesaria. Lo que pasa es que necesito esta torre que nos dé dañito aquí, eh. Los tramperos los han perdido. Ah, ¿no? Así. Ah, bueno, van por ahí corriendo. Uf, qué lástima. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Se va a perder. Sí. Ah, bueno, ya sabíamos que estaba a complicado, esto. No era mala idea esperar a las torres, pero.. Uf. Venga, volvemos. A ver si podemos recuperar. Nada, que va. Imposible. No, y esta torre no tiene disparo aquí. Esto es horroroso. Ay, nah, que el... con ya me destruye completamente. Nada, nada, nada. Nah. Nah. Finaliza la batalla. Nada, todo, nah. todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Eh, creo que hay Un fallo ahí De, de interfaz Porque Ok Si vas a tener Puntos en los que no ves realmente o, o donde la torre No va a poder disparar Dímelo antes De construir la torre Porque literalmente No veo los rangos de ataque Entonces es Hemos basado la defensa Hemos tratado de basar la defensa En la construcción de esa torre Y no nos ha valido para nada Porque justo En el punto de foco de combate la torre no disparaba. Será <risa> como bueno, pues nada, hemos perdido tiempo. Vale, hemos perdido ese campamento. Derrota ajustada. Y literalmente no ha perdido unidades porque ahora recuperarán. recuperarán. Oh, y ha salido ahí una falla de estas. Uf, vale, horroroso. Horroroso. Vale, a ver por dónde podemos tirar ahora. En putrid. Nos va a tocar. Vale. Muesca el tí. Tan... Asentamiento desolado, vale, muerto en combate, campamento destruido, estamos en bancarrota, emboscador descubierto... ¿Qué haces este señor aquí? ¿Ahora? Vale. nosotros la idea es marcharnos... ¿Hacia dónde? Ja, ja. Pues estamos fatal con este ejército. Aquí va a salir un señor de corn Bastante potente. Vale, vale, aquí estamos en positivo, por lo menos. Vale, en el próximo turno es cuando entramos en positivo. Vale. Aquí tenemos nuestro nuevo ejército. Aquí nuestro ejército del Bocañamas. Vale, nuestro campamento. ¿Dónde está? Diente Doro está aquí. Porque si nos toca dar la vuelta por aquí va a ser una salvajada. Así que. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es a lo mejor acercarnos un poquito. ¿Es... Ah, ¿Esto le queda mucho? No, pues podríamos. A ver, vamos a quitar el. No, este. Atacando aquí. ¿Podemos con la guarnición? No Muy bien, bien, bien ya hasta aquí. Vale, ok, nos acercamos un poquito. Este ejército ya puede atacar aquí. Y obvia oh LOL y defienden. Y defienden. Eh. ¿Qué me portas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Catay ayuda a este ejército ogro? Eh. Rompe no asedio, pero hemos hecho el canguelo moviéndonos todo aquí. ¿Por qué? ¿Apoyan Katai? Eh, no entiendo yo Muy bien la jugada Pero vale, vale, vamos a ponernos en asaltar Y ya está Por lo menos generamos ingresos Vale, este ejército uf, Habría que hacerlo crecer ese ejército Pero bueno, nos vamos a esperar Tenemos una falla por aquí Ah, no, no. Vale, o sea, con esta zona se ha puesto todo azul porque toca que se ponga azul. Y ya está, ¿vale? Entonces, ahora, estando nosotros aquí. Vale, está allá abajo, asedio esta zona de los centinelas. Ok. En los restos del demonio, nosotros. Vale, estamos en positivo y subiendo. Claro, entonces, ahora, ¿dónde vamos? Aquí. Porque los otros, las otras zonas que quedan son como lejísimos. Pero lejísimos, lejísimos. Es movernos hasta aquí, hasta las puertas de Zar. Tenía esperanza en poder capturar esto, pero... Nos acercamos y asaltamos a la zona. Buah, cero ingresos. Ah, porque está ya bajo asedio esta zona, claro. Vale, pues nos podemos mover de aquí. Vale, pues vamos a movernos de aquí. Vale, este ejército va a seguir perdiendo lo suyo. Vale. Vale, ok, ese ejército movilizado Este ejército Vale, está esperando aquí Porque continúa esperando, vale Me gusta, o sea, ya ya sabíamos De esto Ya, aquí Este, este, este grupo está Atacando bastante, bastante a los ogros ¿eh? O sea, a los ogros, perdón Al... Al tenemos que poder pararlos aquí, en esta zona, y arramblar ahora con esto. Vale, lo suyo sería poder reclutar aquí, pero claro, está en negativo, vamos a sufrir. No tiene otro nombre esto, vale. Mm. Y no podemos hacer nada. Qué lástima. Es que esto del campamento de bocañamas es una pasada. Podemos empezar a reclutar sueltafuegos y tener aquí un ejercitazo de cuidado, vale ok teniendo esto en la mano no, <ríe> teniendo esto en la mano pasamos turno y rezamos a los dioses señor guarnicionado Sí, pero sabíamos fondos escasos, esto también lo sabíamos vale bueno, vamos a ver si podemos tirar de diplomacia de alguna forma los, con los tripatruenos ¿Qué traes el Todo mal. Pagos. Exigir pago de uno. <risa> nada, que va. Todo negativo. Mm, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Esta gente tiene algo que a mí me interese? Creo que no, de hecho. Vale, pues nada. Salimos de las relaciones en montañas Estos están súper lejos. Y eh, los... ¿Podemos absorber? No. Dientes flojos, estos es probablemente tampoco. No tengo ni acuerdo comercial con esta gente. Eh, amenazar, no. Piel de sable, que esto, con esto estamos súper mal. La constelación con esto no va a costar. Vale, como un full, vale, nada. Pues de sangre y guerra, oh, para las sangre. No para a Con estos tampoco, y con los muerdeojos estamos en guerra. Ah, pero con los muerdeojos los sacamos. ¿eh? Tratado you de paz, it. no. Yes, con los llanos tampoco. So... No, y ya quedan. Pues. Los que te cuento. Los señores de Nargel, o sea, imagínate, una confederación, con la gente. Vale de hecho no, aquí es firma la guerra ya y con estos señores sorcos también el clan Rictus tampoco, bueno, pues nada, vamos a pasar este turno a la bancarrota, vamos a perder unidades, ingresos etcétera y para adelante finalizamos, turno tal cual, no podemos hacer otra cosa vamos a ver qué pasa bueno, vamos a ver qué pasa no, es malo pero... No nos queda otra opción. Vale, o sea, sabíamos que esto iba a pasar. Ni la vamos a jugar. Porque no hay, o sea, no tiene sentido jugarla. Ok, nos han deshecho. Nos hemos quitado de en medio un ejército que no queríamos quitarnos porque era, entre comillas, importante. Pero estaba demacradísimo. Así que bueno. Tenemos por lo menos el de diente de oro. No han sufrido, porque no han sufrido. Pero lo que no entiendo es que se alíen. Entre ellos para combatir, cuando probablemente entre ellos estos están en guerras, como, eh. ¿Por qué? ¿Me explicas? Vale. Ok. Buah, me ha salido aquí ni boca en llamas. Señores de las pústulas de Nargel han conseguido eludir el gran remolino gracias a sus propias maquinaciones y han entrado en el reino de Korn en busca de un alma de príncipe de demonio. Vale. Vale, confederación, nos han robado un arma, un block. Eh, la aliada se moviliza contra los tracasangres, ¿dónde? Ah, vale, aquí, aliento de ogro, vale, más dos, vale, perfecto, ¿dónde están esas? Las de aliento de ogro, ¿dónde están? Aliento de ogro, aquí, vale, perfecto. Provocaciones, no, atiborrarse, crecimiento menos 100 en regiones enemigas... Predicadores del fuego, ¿no? Vale, instinto, éxito en boscada saqueo, come hombres, dientes martirio negociador, nuevas tiranoblas, suministros defensivos, armas de las tripas duras. Es que las armas de las tripas duras, mmm, no. Tributo tribal, wow. Pues nos petrios gargantudos y gigantes. Vale, vamos a tirar por aquí. Probabilidad de éxito de emboscada. Que no estoy montando muchas, pero bueno. Vale, esto podemos. La madre que lo trajo. ¿Tú qué haces aquí? Ah, es un héroe. Vale, ¿qué me gusta? Vale, Lo que nos da pie a atacar aquí... Vale, estamos en positivo. Ok, hemos salido de la bancarrota, paso uno. Atacamos aquí y nos lo llevamos. Autoresolución, porque no perdemos nada. Nos metemos la carne para ir mucho mejor, incluso. Y autorresolvemos y no perdemos ninguna unidad. Perfecto. Y ganamos 500 de oro. Joder, sea, qué poco dinero. Tomar y ocupar. Pues, gente no tiene. Pues ocupamos y ya está. A 34 de oro. Vale. Chaval de foso. Bien. Vale, ha subido vamos. nuestro cazador, me gusta. Este, este señor está bien potente, eh. Mete unos tigas como panes. Vale, ok, ¿qué más le vamos a meter? Vale, cargas comunal que le aumenta la munición. Para que continúe reventando de lejos, me gusta. Perfecto, perfecto. O sea... Vale. Y aunque así tú lo vamos a establecer aquí. Ahora mismo estos dos en un principio se tienen que estar pegando. No. O se deberían pegar. No, no entiendo no que no se peguen. No. ¿no? Vale. ¿Qué más? ¿Dónde tenemos a nuestras agentes? ¿A, a, ¿Aquí? ¿Por qué estás este? está tú aquí? Así. Vale. Bueno. <ríe> ya lo veremos en un futuro. Ahora. Vale, esta gente ya está aquí perfecta. Vale, hay que ir a cerrar esta zona de nargue Vale embestida Ogro-Toro Y carga de los ogros-Toro Vale, sí, pues creo que nos vamos a quedar con eso Perfecto Sobrenombres Gran Bramador Uy, ¿qué hace esto? Liderazgo más 8 Clilupto Vale, esto reduce el liderazgo Alrededor Vale, le podemos poner a este señor. ¡Ah, claro, claro, claro! Vamos a meterle de auxiliares. El luchador de fosos. Y así vamos ganando experiencia en el propio ejército, que esto está súper bien. Estandarte de los toros, fuerza del arma y bonificación. ¡Dios! Estandarte de disciplina, liderazgo. Oh, oh, oh, oh. Vamos a meterle este de los toros. Vale, perfecto, me gusta mucho. ¿Qué le falta aquí? Objeto hechizado y armadura. Esta del destino, por ejemplo. Vale, está bien. Y objeto hechizado. Es que no tenemos más disponibles. No, el resto ya son todo talismanes y cosas así. Vale, puño codicioso. Pero esto está bien. Vale, vale, vale. Todo esto correcto. Ahora bien, aquí estamos ya. Aún no estamos en positivo, hijo. Más 6 en el próximo turno. ¿No? O sea, con estos quedamos a 6. Vale, y habría que venir aquí a limpiarlo de Nargel. Vale. Pues vamos a movilizarnos ya. Como que intercambiar. No Vale, que es como la primera bueno, A menos nueve No nos hemos equivocado, pero bueno Salimos de ahí, por lo menos Cima siniestra, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos construir? Vale, nada, porque no tenemos dinero Y hay que ahorrar Ok, vale, de aquí hemos pasado Nosotros y vamos a ir avanzando Con este ejército hacia aquí, hacia las puertas de zar Lo que pasa es que esto es Ah, bueno, es un asentamiento menor, perfecto Pues vamos a venir nosotros aquí a molestar ¿Nos podemos colocar por aquí? Hmm, creo que sí. La, o sea, me gustaría salir. Vale. Bien, perfecto. Va a ser un ataque frontal contra el asentamiento y ya está. Me gusta la torre de Gorgoz. Vale, esto sí que va a suponer un problema un poquito más gordo, pero. Ya nos pondremos con él en un futuro. Ahora bien, ¿qué nos queda por aquí? Reclutar unidades. Ahora, lástima no puede reclutar los tirasobras y los sueltafuegos. Vale, vamos a acercarnos con este señor aquí. Al más. Podemos reclutar, vale, vamos a reclutarle unidades, aunque sea un, un, un par de estas de ogros. Bueno, una de ogros. ¿Vale? Exacto. Y le hacemos más o menos un, un de este fuerte. Para. No sé si vamos a poder tratar de cerrar la grieta esta. Porque suelen ser ejércitos bastante tochos. Bueno, veremos, veremos, veremos, veremos. ¿Vale? Pensamos turno. A ver si podemos dejar en este capítulo por lo menos una de las dos grietas cerradas. Dios mío. Guarnición del asentamiento vale sí o sea efectivamente, efectivamente no vamos a poder pero vamos a jugar a ver qué tal que podemos rascar aquí pero esto va a estar duro ¿eh? vale eh, como siempre los ejércitos de change tienen muchas cosas voladoras van a meternos un montón de fuego de lejos con los inclinadores. Gloriosos incineradores. O sea, esto, si, si los incineradores ya son un problema, los gloriosos tienen que ser un festival de fuego. Vale, tienen además... Estos son paladines, ¿no? Del, del caos, creo. Las mantarrayas estas... Eh, ojito, cuidado. Vale, o sea, es un ejército que nos pasa por encima. Tiene unidades de tier 3 y nosotros pff, tenemos aquí los... lo Ay, no me acuerdo cómo se llaman bueno, tenemos la caballería, pero nada en comparación con lo que tienen ellos vamos a colapsar en un lado vamos a que nos dé igual el resto de de asentamiento, pero poco podemos hacer poco poco podemos hacer a ver si podemos por lo menos bajarle bastantes unidades o hacer que pierda bastante ejército y con eso pues nos vamos contentos de hecho, este es Kairos Este es el, el ejército tocho De, de Tezench Ahora Puf. No sé, es que tenemos mucho frente En la zona norte, entre que estamos Muy Muy dispersos Ahora lo que tenemos que centrarnos es en acabar el... Hola Qué pasada de asentamiento tú Vale, a ver, ¿qué tiene aquí? Oh, oh, oh. Este es como el... Uh, un género de Vale, esta es una de incineradores Ok, eh, a comenzar el despliegue La magia sí, está bien Aquí que tiene, vale, Convoca muchas voladoras enemigo se prepara y pronto Uno de Las gloriosos de Hombre, Podemos tratar de a tu disposición? Reventar La de gloriosos, y es que este héroe al 20 Es una locura Vale, vamos a ir aquí A esta zona Podemos construir aquí una torre. Torre del cañón. Vale, y me quedan 100. Pues mira, lo que te digo. Nos vamos a desplegar los tramperos aquí, en el puente. Vale. Aquí la caballería. Y el resto aquí. Vale, en el tren perfecto. Esto y esto. esto y vamos a salir tal cual, a por ellos. A por ellos. Vale, vamos a por los incineradores. Vale, vale, vale, perfecto la caballería. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Esto es maravilloso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ven a entrar ahí a pinchar, hijos. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Buah, nos hemos quitado un montón de unidades de medio. Esto es perfecto. Vale, ok. Vale, y la torre esta nos ha hecho un montón de daño contra de los incineradores. Genial, genial, genial, genial, genial, genial, genial. Vale, la podemos quitar de en medio. Desmantelar, vale. Podemos enchufar alguna otra torre nueva. Aquí cerca de la zona central. Eh, eh, eh, eh. sí, perfecto. Vale, 89, ok. Vale, pues vamos viajando con el resto Vale, vamos viajando por aquí Vale, sí, a ver si podemos entrar todos aquí Vale, uh, una incinadora. perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Vale, bueno y ahora en cuanto derrumbemos esta torre vamos a poder plantar otra. Eso está claro, que no sé muy bien dónde la plantamos, o qué, vamos a querer a, o qué vamos a poder hacer con ella, más bien. Vale, pero bueno... No, no, nosotros por aquí. Vale, esto está bien. Vale, volvemos. Vale, nos hemos quitado un montón de escudo con la carga, perfecto. Vale, el grupo 1 lo queremos aquí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Muy bien esa de Ogros entrando ahí a cargar, eh. Muy bien esa ahí de Ogros. Nada, ah, perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Está muy bien todo esto. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Venimos aquí. Vale. vale, muy bien, muy bien. ¿Qué tal está esta torre? Vale, podemos intentar con otra torre por aquí. Al menos más alejada. Vale, me puede valer una torre penetrante. Vale, que nos está en toda esta zona vale, se me van a reventar la caballería Uh vale Uf, al final no voy a ir la carga y nos han reventado venga, buen combate no se sé hace falta ahí Bufetatismo. eso es ¡Incinerate! Wow, vienen aquí con el... Pollo oh, Bueno, eh, Nos hemos quitado una de incinadores legendarios O sea, les hemos hecho daño Les hemos hecho daño todo, todo ese foco aquí lateral ¿Ves? Mira, las tres voladoras Esta, incineradores legendarios Gloriosos las, Los aulladores Que yo le he dicho a la mantarraya antes Bueno O sea, para ser la verdad Un Un reducto chiquito les hemos hecho daño, ¿eh? 87 pérdidas han, han, han sufrido Han sufrido Está bien Está bien Vale, pues con esto Vamos a esperar a ver Cómo se nos queda el turno Y cómo recibimos El, el panorama del mapa Le pegamos una vuelta Y cerramos ya el capítulo por ahí Que no, no se nos ha quedado Nada mal, ¿eh? Después de todo yo, yo Era más pesimista con este combate Y les hemos hecho bastante daño El monido de los cielos Esto es zona ahí... Y... Noroeste Vale, a ver qué tenemos Se nos quedará ya La de las fallas de De Nargel O oh, cerrar las fallas de Nargel Se nos quedará para el siguiente capítulo Porque no, no me planteo entrar O sea, y si entro, es entro y salgo bueno, Tampoco sé las dinámicas que Nos pueden traer Pero Espero que no sean problemas Vale, bonito los cielos las antiguas tierras de los gigantes han caído, el aliado se moviliza, la corte del hielo entra en el reino de Chench. Provincias septentrionales entra en Korn Zhaoming en Bosca donde ¿Qué hace este señor aquí? Acaba de llegar, supongo. Muere de ojos, vale. No me ha dado tiempo ni a reparar. Es que se nos están girando, o sea, nos, nos acaban de atrapar diente de oro y nos van a hacer un montón de daño, pero una barbaridad, lo suyo es que tratemos de enchufarnos contra uno de los dos ejércitos y ya está, mucho daño vamos a sufrir ahí, vale, aquí vamos a intercambiar nuestras tropas, vale, todo lo volcamos perfecto, o oh, perfecto, como aquel vale aquí en la zona sur que tenemos este que estamos llegando, vale vamos a cambiar el modo y vamos a ponernos ya a asediar derrota valerosa, continuar asedio, vale, lo vamos a hacer aquí este asedio y vamos a darle un poquillo de tiempo ok, con esto, qué más ya han capturado... así ah, vale. Ya han capturado los centinelas. Ok, perfecto. Luego, por nuestra parte, vamos a... Cerrar. Cerrar la grita. Cerrar la grita. Vale. Y lo tenemos... Valerosa. No te lo creo. Vale. Veremos en acción las Gargan. Tú has dicho... así ah, Vale, a flipar. Vale, y veremos cómo nos gestionamos este combate, pero bueno, irá bien, no hay de qué preocuparse. Lo dicho, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie, y como siempre, recordad, lo tenéis todo en la descripción del canal, nuestras redes, tanto Twitter como nuestra forma morada, etc. Y también suscribiros a este canal de YouTube, La Targa Roca Negra, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.